Luchar por los sueños no solo implica soñar, sino también ir trabajando por los mismos. Los jóvenes ya no estamos para estar exigiendo, para estar pidiendo, no, estamos para proponer soluciones, para generar nuevos emprendimientos y nuevas ideas para salir adelante, porque estamos acá para construir, no para que nos estén nada más brindando beneficios.